Vamos a comenzar entonces con la octava sección de la sesión 8 eh, del panel, digamos, de la conferencia sobre, que venimos desarrollando desde el lunes sobre socialismo democrático en la perspectiva global. Eh, como ya adelantó recién, el, el taller, digamos, el debate ahora va a girar en torno a la Así es posible, se está renaciendo una, una economía radical, una economía alternativa. Este, y, y bueno, tenemos. Este, así que tenemos a tres panelistas que son James Midway, Mike. Eh, perdón que estoy perdiendo acá en los papeles, pido disculpas. James, Mike y Camila, ahora les vamos a presentar. Primero, bueno, agradecer a a los organizadores del de International Institute y de, del Heaven's Right Center for Social Justice. Um, yo me presento brevemente, mi nombre es, es Pablo Mesina. soy economista de Uruguay, trabajo en, en una cooperativa de, compuesta mayormente por economistas y, y cientistas del área social, que se llama Comuna. En Comuna este, trabajamos también para sindicatos, Proyectos de trabajo autogestivos y cooperativas de vivienda. Eh, y además soy docente en la Universidad de la República. <risa> um, como, en todos los demás, como en todas las demás sesiones, habrá traducción simultánea, español-inglés. Así que corresponde agradecer a Lala, Isabel y, y por por el esfuerzo y por el trabajo de traducción que habilita que haya mucha mayor participación. De, de mi parte, este panel, bueno, como decía hoy, tenemos tres panelistas, que son Jay Midway, Mike McCarthy y Camila Piñero Harnecker. Cada quien va a tener unos 20 minutos de, de intervención eh, y después vamos a tener una ronda de aproximadamente una hora para poder intercambiar entre panelistas y quienes quieren hacernos llegar preguntas. Panelistas pueden intervenir, como ya saben, y por supuesto en esa segunda sección, esa segunda parte, y además en el, en el botón abajo del, del Zoom, donde dice Q&A o preguntas y respuestas, pueden este, eh, ir, irme escribiendo, si son muchas seleccionaremos, este, para poder este, llevar a poder hacer digamos, preguntas a, a los panelistas y poder conversar más, más, de forma más abierta. Sin más preámbulos, eh, vamos a presentar al, al primero de los, de los expositores, que es James Midway, que es economista, fo, enfocado en sus trabajos en alternativas al, viables al neoliberalismo. Tiene publicaciones sobre formas de propiedad democrática, sobre economía ambiental, y sobre automatización y economía digital, además fue asesor de John McDonnell del Partido Laboralista, y también fue economista en jefe del de New Economics Foundation, ¿Sí? y además actualmente eh, nos cuenta, está escribiendo un libro sobre los impactos de la crisis económica del 2008 en adelante en el Reino Unido, Así que le damos la, la palabra y le agradecemos a James. Muchas gracias por esa introducción y por la invitación a hablar. Me gustaría hablar sobre la pregunta que me hicieron de economía radical y utilizar experiencias del Partido Uh, and put it into a bit more of a, a, a kind of analytical frame in a context that isn't just as it happens um particularly on the british left i think or at least the english left uh, i think we should be more careful about saying that on the english left yeah, yeah, which yeah. is to say something like uh I Jeremy Corbyn elected labor leader in 2015 and everything was good and then stupidly we decided to say the wrong thing about brexit in 2019 then we lost 2015, y dijimos eh, un mensaje equivocado sobre Brexit y luego Brexit y Corbyn tuvo que eh, resignar. Luego un centrismo se tomó el partido laurista y lo que decimos es, ay, si no hubiéramos cambiado nuestro mensaje sobre Brexit, un mensaje que hubiera sido una posición para quedarse en el, la Unión Europea y queremos responder, no, o sea, decimos, etcétera, etcétera, etcétera, que si hubiéramos dicho una cosa u otra diferente sobre Brexit, todo hubiera cambiado. Pero yo quiero decir que esa excusa es demasiado fácil, es eh, invisibiliza las consideraciones más serias que debía hacer la izquierda con respecto a estas experiencias. Eh, no, no podemos decir que, uy, sí, fue una conspiración contra Corbyn y desde un inicio estaban planeando en nuestra contra como un complot. Es totalmente superficial. No. No es solo una izquierda populista eh, que está eh, en, en un parálisis. O sea, en Francia también, Francia en insumisa ha avanzado un poco, pero luego eh, se dificulta avanzar más allá de esas victorias iniciales. Y vemos lo mismo en varios escenarios, no solo en Francia, no solo en el Reino Unido. Eh, Siriza nos da un ejemplo de un izquierdismo que llegó al poder y que después falló con la tarea esencial de cancelar el, la austeridad. Entonces, lo que vemos es una izquierda que no logra sus objetivos y no practica lo que propone. Eh, también vemos un centrismo que intenta mantener una sociodemocracia a la vez. Esta... Oh, no, un, o sea, más allá de las eh, particularidades del contexto británico, hay un análisis más amplio que tenemos que hacer. Creo que es útil situar una crisis específicamente en Gran Bretaña y es, por ejemplo, la de eh, la independencia escocesa, pero más allá, una constituyente que eh, queremos que apoye los estados nación en particular, Tanto en los movimientos por la integración europea como New y habían una, un fracaso de legitimidad. No había un apoyo popular eh, para este mercado expansivo de eh, la Unión Europea y la sociodemocracia. Eh, ciertamente en el contexto británico, esa es la situación en Europa Occidental, pero Gran Bretaña tuvo una diferencia, no tuvo la misma derrota durante la guerra. Y de lo contrario, tiene una sociodemocracia tenua, pero existente. Eh, y el partido laborista tiene entonces un camino poco diferente al resto de Europa. Esa ese fue nuestro origen y lo que vemos es un desmoronamiento de esta narrativa. En el 2008 vemos una crisis financiera, eh, vemos una expansión de una burbuja de crédito eh, bajo un auge del neoliberalismo y dramáticamente en el mercado europeo y las economías más grandes de Europa. A la vez, saliendo de la crisis financiera, vemos políticas de austeridad eh, que las eh, imponen la Comisión Europea y es impuesta por el gobierno de coalición eh, en el 2015 y más allá. Hay un desmoronamiento de neoliberalismo que antes del 2008, pues no veíamos. Había una prosperidad, entre comillas, había una expansión de la burbuja de crédito eh, y daba la apariencia de cierta prosperidad, ¿no? Porque era el, el auge de la burbuja. Pero cuando explotó, pues vimos simultáneamente una eh, reducción en las protecciones sociales, eh, todo desde la pérdida de piscinas comunitarias hasta educación y más allá. Habían unas pérdidas de, eh, bueno, un, una sociodemocracia ya bastante débil. Lo que esto genera es una crisis en legitimidad y es en ese sentido, en esa crisis de legitimidad del neoliberalismo que podemos entender eh, la popularidad inicial de Corbyn no tiene que ver solo con el neoliberalismo, ¿no? Eh, el neoliberalismo se convierte en una palabra sucia. Es decir, que la población reconoce que esto ha sido un proceso de más de 10 años. Pero es una crisis del de Estado, la legitimidad del Estado mismo. Y el corbynismo... Nace de este movimiento anti austeridad desde el 2010 en adelante. La población se organiza contra la austeridad. Hay eh, lo que llamábamos las campañas anti cortos, anti cuts y Corbyn se encuentra. Eh, a él mismo le impresionó en como candidato para las elecciones y las movilizaciones crecen hasta un punto de tener un millón de personas. Corbyn era una figura supremamente pública y se podía ver en, la, en las caras de las personas en esa movilización que había un, una atracción al mensaje de Corbyn. ¿no? Era una movilización en el centro de Londres y la gente quería que Corbyn eh, se volviera un eh, líder, un político eh, de, de una naturaleza diferente. Esto no necesariamente se reflejó en una nueva articulación del Partido Laborista. Es una institución de más de 100 años. Es un partido supremamente jerárquico, con procedimientos y facciones y una vida interna muy compleja. Y tener un movimiento que choca o se encuentra con esta burocracia eh, y que los movimientos reclamen que cambien esta institución es, bueno, fue un choque para todos. Hubo una falla intelectual eh, que tuvimos en cuestión de cómo transformar un movimiento a una fuerza política y una fuerza política que gane el poder. Creo que esa falla intelectual simplemente fue un malentendimiento de lo que implicaría esa transición. Pensábamos que Corbyn eh, crecería el movimiento y no tanto el Estado. Y cuando vemos las últimas elecciones de Corbyn, eh, 2017 y 2019, en el 2017 tuvimos una victoria electoral impresionante. Eh, llegamos a un... Llegamos a, a casi ocupar una posición de gobierno minoritario, pero en el 2019 tuvimos, como todos saben, una derrota espectacular. Y eso cambió la percepción que la población tenía de este proceso de varios años. Había un cambio en percepciones no solo de Corbyn, sino del proyecto en su totalidad. Y hubo en el 2017 una cambia programática en sus propuestas. En el 2017 hubo, no era solo de crecer el Estado, era de ciertos cambios desde abajo y desde arriba, es decir, de retar el poder de los bancos y fortalecer la propiedad de los trabajadores en sus empresas. Eh, Exacto, formar una propiedad de trabajadores para las empresas eh, para que a través del tiempo creciera el porcentaje de la propiedad y cada vez tuvieran más poder sobre eh, su labor. No era la retórica antigua de, ah, queremos que el gobierno logre cosas más bonitas y queremos que crezca. No, era un sentido de antagonismo, de confrontación. Y creo que esa fue una decisión muy acertada. Eh, dijimos, no vamos a subirle los impuestos a el 95% de la población, sino que vamos a exigir que el cinco, el, la élite eh, pague un una proporción justa de impuestos. Pero en el 2019, ese mensaje desmoronó y tuvimos eh, esta derrota. En varias fases del país, la única experiencia que la población tiene con el Estado es que, ajá, surge cada cuatro años y realmente eh, es un poco asqueroso. Eh, es decir, que, por ejemplo, un joven negro solo ve al Estado cuando piden su voto. Eh, pero mientras tanto, ven que su piscina cierra, la biblioteca local cierra, no hay eh, salud, etcétera. Y solo vienen cada cuatro años a decir, no, no, no, vamos a arreglar todo. Entonces, pues obviamente no son muy convencentes. Pero Corbyn. Insistía que él decía, insistía que iba a cambiar el estado, que bueno, que iba a cambiar el estado y era poco creíble para ciertas partes del país. Además, hubo mucha complejidad sobre los debates de el eh, Brexit, ¿no? Eh, tengamos otro referendo, bueno, eso no emocionaba mucho a la gente porque no es que gozara el primer referendo. ¿Qué pudimos haber hecho para haber mantenido eh, esa seducción populista de la primera elección. No solo con respecto a la movilización popular, sino también a una respuesta política de un programa política que respondiera a los reclamos y las quejas de la población. Y con incluyendo eh, la independencia de escosa eh, la independencia de Bueno, Welsh, de Gales lo que vemos es que el Estado británico es extremadamente centralizado y los consejos locales no son tan fuertes. Lo que vemos ahora es nuevas voces. El alcalde de Manchester eh, y nuevos líderes que se han eh, y a la izquierda, francamente, en sus mensajes. Creo que es esencial que partamos del punto de eh, restablecernos como izquierda. No es populista o no populista si estás con el movimiento o eres un tecnócrata, pero hay una dimensión que va más allá, eh, un Axis Y que uno de los errores que cometimos es ofrecer una solución es, eh, centrada en el estado. Lo que necesitamos es alejarnos un poco de el estado nación y localizar un poco eh, y en las vidas de las personas construir un movimiento laborista verdadero eh, con propiedad para los trabajadores en sus empresas, con poder sobre sus vidas y eh, poder de decisiones. Eso es lo estratégico y lo voy a dejar ahí. Bueno, James, muchas gracias. De, incluso le sobró tiempo. En, en América Latina eso no es tan habitual. Eh, cuando se piden 20 minutos hay que probar para que no sean 30. Así que muchas gracias por la intervención y y hace tiempo. Ahora es el, el turno de, de Mike McCarthy. Él es profesor asociado de sociología en la Universidad de Marquette. Um, sus investigaciones básicamente son sobre sociología política, sobre el mundo del trabajo, finanzas y políticas sociales. Tiene eh, dos trabajos, dos libros publicados. Eh, los títulos son en inglés. Yo voy a intentar traducirlos. Este, espero no equivocarme mucho, pero es, sería desmantelando la solidaridad, eh, la política capitalista y el régimen de pensiones en americano desde el New Deal, eh, publicado por Cornell University Press, donde básicamente hace justamente el análisis de lo que dice el título, ¿no? cómo, cómo fueron modificándose la, eh, todas las políticas sociales focalizadas ahí en, en las crisis recurrentes en torno a a sistema de pensiones, todas las causas sociales en todas esas crisis, y uh, un, un segundo libro que se llama, en castellano sería algo así como las herramientas del maestro usando las finanzas contra el capital, que básicamente intenta, como dice el título, mostrar eh, distintas herramientas desde el punto de vista de la política financiera, pero que podrían tener una utilidad social y ecológica, tanto en el ambiental, digamos, tanto en el mundo del trabajo como fuera de él. Este, así que sin, sin más preámbulos, le dejamos la, la palabra a Mike, que le recordamos que tiene 20 minutos. So is a, is a gracias. Es um, so un gran placer y honor de estar honor de estar acá. Muchísimas gracias a los organizadores. Es un honor estar en una conferencia con personas de todo el mundo mi charla con una cita de leo kennedy to the canadian state political economy and political power which he edited and published in 1977 leo brooke that it must be developed quote not in an ahistoric way but in relation to the way the state's organization its functions and its linkages with society vary with the changes in the production itself and also vary with the specific conditions of a given social en esta charla Gracias capitalistas avanzadas de hoy. Una característica del capitalismo financiero es la mayor movilidad geográfica de una porción creciente de lo, lo que, que llamo de, de ingresos. En esta forma, for hay implicaciones sobre el carácter del capitalismo. En particular, me voy a enfocarme en los Estados Unidos y la U.K. <coughs> so, when we think about típicamente, cuando pensamos de el poder, hay dos de influencia corporal en la política formal, en democracias de en particular. La política formal de las democracias capitalistas. Claro es el poder instrumental a través de cosas como lobbying, las contribuciones de camp campañas. Uh, the kind of power, the to el segundo tipo de poder es el poder. Y kind of una manera de pensar que los ricos tienen sobre la política. Are el y los And here this kind of reliance on economic activity means that there's a net of direct influence. And so like investment de la influencia directa capital flight can really force the hand of politicians. And and even in cases where corporations aren't disinvesting or, or engaging in these kind of capital flight maneuvers, politicians' anticipation of their reactions also shapes uh, their political uh, behavior. So I want to I kind of in this talk, explore this this issue of structural power at a little Explorar more depth. El, Now leaving, leaving uh, the issue at this level, si. power. Leaves it at a really high level of abstraction. Really, we're thinking about you know that of a mode of production where you have classes and their capacities that are analyzed at very high level ideal type social relationships. So you know basically you have workers and capitalists and, and this kind of informs our theory about how capitalist power is supposed to work. But I think going back to Panitch's, um, you know uh, challenge, it's only by lowering the level of abstraction to examine capital's power in a more conjunctural level where more variable concrete institutional details and contingent historical factors within capitalist politi political economies are allowed into Just the and it's And it's here that I think we can see the way changes in capitalism itself transforms the way capital's power is exercised in politics. Now, a snapshot of a, a, a conjunctural level uh, of course becomes very messy. And many more things come into play with respect to thinking, thinking through a sort of coherent analysis. Cuando. Quiero destacar dos importantes variables coyunturales, aunque podríamos incluir muchos más. El primero llamo la prominencia estructural. The aggregate sectoral and firm levels. Cuando pensamos en el rol de los negocios relativos al Estado, las empresas individuales relativas a otras firmas, podemos tener un modelo de acumulación que funciona. El carácter. And in particular what i argue is that changes in the level of asset mobility in and out of a political territory in the circulation in the circulation of wealth really alters the strategies available to capital in the mobilization we know historically that in context where the character of capital's assets uh, produce lower levels of mobility as occurs in land fixed assets such as mining um, or agriculture capital is less able to exit a political territory and, and as a result is oftentimes more at risk of being subject to redistribution and appropriation demands and, and coincidentally we also find in these in these cases that capital becomes much more violent en estos uh, casos el capital population. se vuelve mucho más violento y estadísticamente son en en mecanismos aquellos fixed in the political um, uh, uh, territory Ahí es donde el decisionar de la democracia y la construcción más cultural de los vecinos africanos con quienes tienen la tierra. Elites anglófonas de los sectores financieros e industriales no se dedicaron tanto a porque podían mover su capital a otro lado. Cuando llegó el gobierno de Mandela, como lo hicieron en 1994, lo que le apunto es que el capital más móvil aumenta el poder estructural. El capital es móvil, los estados tienen más problemas al grabarlos vivos. Los sindicatos socialdemócratas tienen, más, tienen que luchar más para ganar sus demandas, y esto significa que los gobiernos deben preocuparse por eso, sino también por el internacional, porque las oportunidades en el extranjero pueden implicar desinversiones. Y una característica clave de los activos en circulación en un modelo de crecimiento es el grado que estos son fijos o móviles. ¿Cómo podemos caracterizar los activos de riqueza en las democracias capitalistas ahora? El desarrollo de lo que llamo financialización es central para mi respuesta. La finanza es un componente central de todas las variedades del capitalismo. La financialización, por otra parte, pasó de tener un rol secundario y de apoyo a ser un motor clave en la actividad económica. Quiero explorar la financialización en tres, financialización niveles, en tres niveles institucionales distintos. Para ver una imagen. Y. First thinking about the relative size of sectors en los Estados Unidos las finanzas, el sector de seguros inmobiliarios de ser del 17% a 35% en el 2009. En el Reino Unido, la fabricación, la minería y la construcción representaban el 45% del valor agregado en 1950 y ahora el 24%. Las finanzas, los seguros inmobiliarios y demás pasaron del 5% del valor agregado en 1950 a ser 20% en 2009. En ambos países la participación del sector financiero en las ganancias también ha crecido, en los Estados Unidos el sector pasó de representar menos del 10% después de la Segunda Guerra Mundial a casi 40% en los 2000, desde la caída del 2008 ha bajado a 26% de todas las ganancias. Esto se centra en la importancia del sector financiero, hemos visto ¿Qué ¿Pero qué decimos de las empresas no financieras? En primer lugar, hay pruebas muy sólidas de que las empresas no financieras de los Estados, los Estados Unidos y el Reino Unido se han entrelazado más con el sector financiero. Las empresas no financieras se han involucrado cada vez más en la especulación financiera, en los préstamos, obteniendo cada vez más sus ganancias de los intereses y demás. Los Logos como Greg Krippner, apos y marxistas como Costas Lapavitsas y Sedric Turan han dado mucha evidencia de eso. Entonces, por un lado, sabemos que las empresas no financieras están más involucradas en el mercado especulativo financiero. Segundo, la financialización de las empresas no financieras también han llevado a, la, a cómo las corporaciones distribuyen sus ingresos. Cada vez más de las ganancias se han desviado a mercados financieros por la recompra de acciones. Se habla de la revolución de accionistas, porque las empresas están sometidas a la disciplina de los accionistas en los mercados financieros. Esto lleva un cambio brusco de la filosofía de retener y reinvertir en ellas mismas a una filosofía de reducir y redistribuir hacia arriba. Tercero, a diferencia de lo que ya hablé. Si uno ve las pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos y Reino Unido, no hablando de los líderes de tecnología y la industria farmacéutica, sino las medianas empresas, estas se han entrelazado más con las finanzas a través de la deuda. Desde la crisis financiera mundial del 2008, asumir más deuda se ha vuelto como una fórmula mágica para aumentar las ganancias y redistribuirlas a los accionistas por parte de estas pequeñas y medianas empresas. Una parte importante del capital son estas empresas zombies que solo sobreviven al asumir más y más deuda barata. Y los formuladores de políticas públicas son conscientes de esto. This corporate debt, they hay una preocupación central well de que esto puede profundizar la and, actual and, recesión and económica más allá de la duración del coronavirus. Rather, y si hay una congelación, congelación de la deuda, amenaza real, un colapso uh, real y mucho más uh, profundo. Uh, entonces, más allá de las corporaciones financieras, podemos decir que el capital depende de formas más móviles de activos financieros en el modelo de acumulación actual. Por último, quiero hablar sobre los hogares. Primero. Ha aumentado la proporción de activos financieros en relación a los activos no financieros poseídos por los hogares y esto es cierto incluso entre los hogares medios y bajos. Algunos dicen que los pobres no tienen participación en el mercado de bolsas, pero eso no es cierto. Hay un porcentaje de hogares bajos que tienen participaciones en el mercado de bolsas. El porcentaje de hogares en los Estados Unidos que se invirtieron en el mercado de valores aumentó de 20% en el 83% a el 50% en los 2000s. Esto se posee principalmente en los fondos de pensiones que en los Estados Unidos llegó a poseer 25 de todas las acciones o patrimonio de las empresas, que es muchísimo. Irónicamente, los activos financieros de los trabajadores se manejan por las élites de Wall Street como de la misma manera que las poseídas por los ricos. El capital de los trabajadores impone restricciones estructurales a los aspirantes socialistas en el gobierno también. Y eso es un poco irónico. Ahora, para los más ricos, hemos visto un crecimiento similar en la posesión de activos financieros móviles, una proporción mucho más grande de los activos poseídos por los más ricos están en acciones mucho mayor a lo que fue hace incluso 25 años. En segundo lugar, además de bombear la deuda en las empresas, el modelo de acumulación del capitalismo financiero depende, como lo ha dicho James, de la deuda impulsada por, eh, consumo impulsado por la deuda. Los trabajadores pobres han sido canalizados hacia nuevos esquemas de financialización para la supervivencia. Por un lado, los más pobres, para los más pobres, el recorte del Estado socavó las bases de fuentes públicas de estabilidad y seguridad establecidas en la posguerra. Los intermediarios financieros y empresas financieros del mercado privado han colmado esa laguna de necesidad, ya que los pobres han buscado nuevas fuentes de apoyo. Y vemos esto en préstamos de día de pago, en casas de cambio de cheques que aflorecen en los barrios más pobres y ofrecen esencialmente créditos usuarios. La tasa de interés promedio en nuestros préstamos de día de pago es casi 400 y eso es si uno lo paga en solo dos semanas. Si te demoras más, aumenta incluso más. Estos préstamos profundizan tanto la deuda como la pobreza que experimentan aquellos sin ofrecer alternativas significativas, pero son fuentes reales de estabilidad financiera. Sin ellas sería hasta peor posiblemente. Para los trabajadores de ingresos medios, la historia es más familiar. El estancamiento de los salarios no ha logrado mantener los niveles de vida eh, con el aumento de costos. Igual que los trabajadores pobres, los Trabajadores de ingresos medios se volcan hacia la deuda de tarjetas de créditos, pedir préstamos sobre la capital de la vivienda y demás para financiar su consumo. Como en el caso de la deuda corporativa, si esta deuda de consumo se embarga o se congela, entraría en crisis el modelo de acumulación y el Estado. ¿Cuál es el lado bueno de estas transformaciones institucionales del poder de capital? A medida que el capital que produce activos y riqueza en medios de los ricos, pero también los trabajadores, se ha fijado menos en los territorios políticos, ha aumentado el potencial de movilidad internacional. Esto fue desencadenado en los 80s y noventas con la relajación de la restricción de estos flujos. En la era de globalización se bajaron los impuestos sobre las ganancias, la liberalización de los movimientos transfronterizos y demás. El resultado es que las, los flujos totales han aumentado y esto lo hemos exacerbado y profundizado con la crisis de coronavirus. En muchas maneras, la crisis de coronavirus ha recentrado este capital de nuevo en los países capitalistas avanzados. Si vemos las inversiones de cartera gestionadas por inversiones internacionales, hemos visto un des, una desinversión en los países del de sur global que en el contexto de eh, esta crisis son más arriesgadas por la crisis. El Instituto de Finanzas Internacionales estimó que se vendieron eh, 100 mil millones de dólares entre mediados de enero y mayo en 2020. Y las primeras patrimonios y acciones se vendieron primero en el sur global y la deuda Después, el carácter coyuntural del poder del capital está profundamente moldeado por esto. Es necesario reconocer que lo que hemos tenido en los últimos años es muchos esfuerzos de ocupar eh, poder institucional como es, hemos hablado en esta conferencia. Pero si ese poder institucional se hubiera ocupado, incluso las reformas sociales democráticas, tendríamos que pensar sobre cuál sería la reacción del capital y hubiera sido fuga de capital. Esta es la última parte y quiero terminar con esto. Es que hay una apertura crítica de este análisis coyuntural que creo que radicalmente altera el pesimista, el mensaje pesimista que de pronto he comunicado. Los Estados Unidos y a menos grado la Europa tienen mecanismos disponibles para contrarrestar la fuga del capital dada por la supremacía del dólar en el mercado global. Los débiles lazos con los acreedores internacionales y su capacidad para gastar en el extranjero eh, ofrece a los formuladores de políticas públicas instrumentos para superar la fuga en los mercados de capital. La supremacía del dólar ha sido una herramienta fundamental para el imperialismo estadounidense. En primer lugar, los Estados Unidos no están obligados a mantener relaciones estrechas con los acreedores externos como lo han hecho los países en, resallo, en desarrollo con organismos como el Fondo Monetario Internacional. En segundo lugar, aunque el dólar funciona como un régimen de tasa de cambio flotante, funciona como la moneda de reserva mundial, lo que permite al Estado de los Estados Unidos ofrecer una influencia sobre lo que hacen otros países. Y esto, por supuesto, ayudó que el imperialismo económico se extendiera por todo el mundo y se fortaleció el poder estadounidense como resultado. Vemos que los bancos estadounidenses pueden crear pasivos monetarios más fácilmente por su acceso al préstamos y les da una ventaja competitiva. Por otro lado, las empresas no financieras no basadas en los Estados Unidos o basadas en los Estados Unidos pueden hacer negocios en el extranjero en dólares y tienen mejor acceso a crédito. Hay mucho más que decir sobre el dólar y veo que se me está acabando el tiempo, pero quiero decir algo muy importante. Operar en un contexto donde el dólar es la moneda global le da a los Estados Unidos autonomía en términos de su habilidad de formular política. Esa autonomía se ha usado históricamente para fines imperialistas. La autonomía se genera porque otros países, otros inversionistas en el mundo, tienen interés en ver el éxito del dólar. No quieren ver que la moneda se devalúe porque en eso están sus ganancias. Entonces, hay muchas menos eh, menos probabilidad de que exista fuga eh, sobre el dólar que en otros países con monedas que no son la moneda internacional. Esta autonomía en efecto crea la capacidad para los Estados Unidos de gastar, de imprimir dinero de comprar cosas en el extranjero, de intercambiar bienes por papel. Y esa autonomía, creo, puede permitirle adoptar un enfoque más justo, no solo para su modelo de acumulación doméstica, sino sus relaciones interdependientes con economías emergentes en todo el mundo. Voy a parar y, y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Mike. Eh... Ya estamos por llegar a la tercera y última presentación de la sesión 8. Eh, ahora es el turno de Camila piñero Harnecker. Ella es economista política, especializada en empresas cooperativas, en democracia económica y economía social y solidaria. Camila es además, eh, se desempeña como técnica en el... Entiendo yo que es como el, el, digamos, la Asociación Nacional de las, de las Empresas Cooperativas. Eh, ahí, y ahí además trabaja como investigadora en el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de la Universidad de California y de la American University. Y nos cuenta también que desde el 2009 hasta el 2017 fue profesora y investigadora del Centro de Estudios de la Economía Cubana en la Universidad de La Habana. Así que sin más preámbulo, también le damos la, la palabra, le recordamos que tiene 20 minutos, y adelante. Okay. Eh, buenas, eh, sorry, good morning y buenos días, y buenas tardes, good evening, and good afternoon for everyone. I share my screen, I have prepared my presentation. Can you see my slides? If someone can... Sí, sí, perfecto, bien. Camila. Ok. so apologies for my English and you maybe... Disculpas que por que mi inglés. Quizás si no entienden algo de lo que voy a decir, decir. pues y me pueden hacer preguntas después. Primero, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este panel tan interesante y urgente. Es un honor y un placer aprender de todos ustedes todas ustedes. Y esto es lo que quiero cubrir en estos 20 minutos. Es mucho, entonces solo voy a poder ir lentamente, muy rápidamente, pero quería enmarcar la experiencia de esta transformación, este proceso de transformaciones socialistas en América Latina. En términos de su contribución a lo que debería verse la economía en el nuevo marco, proceso del socialismo democrático y tipo de sociedad. Por eso es que escogí este marco de economía social y solidaria que se puede llamar por otros nombres, pero como la definición que quiero, me gusta usar, es la de RIPES, la Red Internacional para la Promoción de la Economía Social Solidaria. Y este grupo de organizaciones en todo el mundo, donde Latinoamérica tiene un capítulo, dice que la economía social solidaria es una alternativa al cap capitalismo y otros tipos de sistemas Internet. Deberíamos si to be Quizás deberíamos seguir a la discusión, si Camila no puede estar. Hay una pregunta reciente, además de una, pero hay una reciente, que era, por, que era para Camila y James, eh, que, que dice básicamente si la, la agenda económica de un partido socialista podría digamos, tomar beneficios o inspirándose en, el, en los procesos de, digamos, de job guarantee o trabajos garantidos, eh, que es parte de la teoría monetaria moderna. Esa es como la pregunta. Aparte es una serie de, de valoraciones en que es descentralizada a nivel comunitario, etc. Esa es como una pregunta general, a mí me parece que por la temática que abordó además perfectamente se la podríamos hacer extensiva también a Mike, este este creo yo que, que bien que bien podría servir también para, para ir intercambiando. Así que le damos la palabra a James. Uh, okay. Well, I think it's a it's a very good... Creo que es una muy buena pregunta y creo que es acertado hablar de una garantía de trabajo socialista. Me encuentro crecientemente opuesto a la garantía de trabajos como una solución viable, particularmente en las manos de la teoría monetaria actual tiende a terminar con esta idea de que el estado nación garantizará los trabajos para todo el mundo y al hacer esto este será el mecanismo a través del cual regulará la macroeconomía y las impl implicaciones fuertes de eso a nivel macroeconómico es que básicamente terminas no solo con tener que garantizar trabajo, pero forzar las personas a trabajar porque tienes que asegurar que estos trabajos son peores que en el sector privado y le estás diciendo a las personas trabajarás y recibirás este pequeño ingreso y eso será peor que los trabajos en otras partes y tendríamos que hacer eso porque estamos en la noción de regular el capitalismo y este sería el problema. Entonces es difícil que la izquierda tiene que ir más allá de trabajos, trabajos, trabajos, sino que tenemos que pensar sobre qué significa tener un trabajo y encontrar otras maneras de trabajar y desagregar un poco lo que significa trabajar. Más allá de asegurar trabajo, incluso en el marco del coronavirus. Las experiencias de las personas bajo el virus, eh, de trabajar desde sus hogares y demás. Entonces introducir la idea de descentralización sería interesante, pero entonces la pregunta es quién garantiza el trabajo, si, el tra si la garantía no es el gobierno imprimiendo dinero para asegurarse de que te por lo menos te paguen por ese trabajo. Si solo tu consejo local ofreciendo estas garantías, realmente no es igual. Entonces, más allá de forzar al Estado en un sentido muy drama, dramático de que el Estado compulsoriamente eh, garantice el trabajo, si solo lo decimos al nivel local, entonces estaría bien, pero entonces ¿quién garantiza esos trabajos y cosas que hacer? ¿Y qué trabajos se tienen que hacer? Que todo el mundo, no podemos decir solo todos deben tener trabajo y después buscarles cosas que hacer. Entonces, fundamentalmente no me convence del todo en términos de la charla anterior. Creo que necesitamos una versión anti de esto en vez de una más estatista. Hola, ¿me pueden oír? Perfecto, Camila. Mil disculpas por eso. Hubo un problema con mi conexión. ¿Ustedes me pueden dejar saber qué fue lo último que escucharon? Porque no estoy seguro si solo estaba hablando sola. Era la segunda o la tercera diapositiva. Ah, ok. Sí. No voy a mostrar las diapositivas porque creo que eso causó el problema. Estoy en Cuba. Por el embargo, entonces tengo que usar un VPN y eso hace más lenta la conexión. Spanish, you prefer. We have translation. Oh. Okay. Um, bueno voy a hablar en español entonces y gracias a los a los intérpretes por el trabajo tan grande que sé que es um, And thank you for the english speaker bearing with me es entonces el, el tema de, de la presentación como quería enfocarlo para analizar el el, la, las propuestas y los avances de estos eh, procesos de transformación que se autotitulan socialistas eh, es, el, el, es el marco teórico de la economía social y solidaria como una manera de, de tratar de entender eh, esta propuesta que que, y estos avances que son limitados y contradictorios. Voy a partir de decir eso porque todos lo sabemos. ¿no? Entonces, eh, pero lo que me parece importante en cuanto a contribución al, al debate sobre socialismo democrático es eh, la, esa idea de que esta economía que en Latinoamérica llamamos otra economía, eh, eh, debe transformar el, el sistema capitalista, ¿no? Y, y entendiendo la, la, la economía como no se ha, se ha entendido eh, históricamente, sino desde una manera integral, ¿no? Realmente la, en, la, eh, en la economía solidaria se entiende que la economía no está separada del resto de las esferas de la vida. Entonces se está hablando de una transformación sistémica, ¿no? donde la lógica, hay que cambiar la, la lógica del, del capitalismo, eh, de la maximización de la ganancia y hay que, que superar las reglas de funcionamiento del capitalismo basadas en la propiedad privada y la competencia, ¿no? Entonces, eh, sobre todo en las vertientes o las corrientes de este pensamiento de la economía social y solidaria, donde se Destacan pensadores como Corallo de Argentina, Singer de Brasil, Raceto eh, de Chile, Guerra de Uruguay, hay otros. Eh, se ve eh, el, esta economía social y solidaria y eh, utilizando distintos nombres como otra economía, ¿no? Para trascender el, el sistema capitalista. Y eh, el, el, el, como había hablado eh, no, no se limita a, a la economía, es toda la sociedad, se, se ve desde lo micro hasta lo meso-macro, el sistema. Se, algo, un, un aporte importante es que no se ve solo la producción, sino también la reproducción de la vida. Entonces se considera el trabajo de cuidado y doméstico, que es uno de los, de, de los asuntos que defienden el, los movimientos feministas. ¿no? Eh, y, y, y otra cuestión que es importante que tiene que ver con las tendencias de localistas es que, que se debe partir de las necesidades y los, las aspiraciones de las comunidades. No, son, no es una economía aislada de, de, o separada de las comunidades donde estas actividades se realizan. Y un, o, otro punto importante a tener en cuenta sobre esta economía alternativa es que... Aunque con distintos grados, eh, como veremos, el objetivo final es el desarrollo humano integral de las personas. ¿Y por qué esto es clave? Porque, eh, como habíamos visto en esta, en esta nueva economía, no, los, las personas no son instrumentos, son sujetos, tienen agencia. Pero ¿cómo se logra ese desarrollo humano? Esta es una de, de las aportes, como vamos a ver, del, del proceso venezolano, que es que ese desarrollo humano se logra realmente a través de la práctica de revolucionaria o transformadora. ¿no? Entonces, por ahí la importancia de, de, de crear estos espacios de participación popular en los espacios económicos también. Quería asegurar que me están pudiendo seguir bien y no se ha caído la conexión. Si alguien me hace una seña... Sí. Te escucho muy bien y se te ve muy bien. Perfecto. Ya, entonces, ahora eh, pensaba pasar, ya que hemos introducido o, un, el concepto de la economía social y solidaria como una manera de englobar todas estas propuestas y prácticas, eh, vamos a, a pasar a, a analizar el caso, muy rapidito, el caso de Ecuador, de, de Venezuela y de Cuba, ¿no? Siendo cubana, dejo a, a Cuba de última. Eh, pienso que, que en Cuba no tenemos tanto que, que aportar, pero a, un poquito Entonces, el, eh, ¿por qué el caso de, de Ecuador? Porque bueno como saben, en el 2008 se pasó una constitución Donde eh, uno de los puntos eh, eh, importantes es que declara Aunque un poco de forma voluntarista, como muchos ecuatorianos reconocen que la, el modelo económico debe ser solidario, eh, social, y, social y solidario, ¿no? Eh, entonces hay un de, a partir de la Constitución hay todo un andamiaje legal que busca el, ese objetivo de la Constitución que es el sumacasaí que es good living, ¿no? El buen vivir en español. Y que, como habíamos visto, la, eh, la lógica es la satisfacción de las necesidades comunes en armonía con la naturaleza. Entonces, una contribución importante del proceso ecuatoriano es este enfoque eh, eh, donde la naturaleza no es, eh, además de las personas, la naturaleza no es otro bien a ser explotado, sino un componente a ser respetado no solo para las, nuevas genera para las futuras generaciones, sino también para las otras especies que conviven con nosotros en el planeta. ¿no? Y aquí eh, un punto que no había mencionado es que esta economía social y solidaria, sobre todo la las corrientes latinoamericanas, toman mucho de, de las prácticas eh, de los pueblos originarios ¿no? o, o nativos. Y uno de los puntos, además de la importancia de la colectividad, de la, de la igualdad, de la solidaridad, es el respeto a la naturaleza. Entonces, otro punto importante del, del, del, del, de la forma en que se materializa la economía social y solidaria, sobre todo en el, en el marco legal y regulatorio, es la, es la, la discriminación, discriminación positiva, por decirlo de una manera que se hace, a la a las eh, los actores de la economía social y solidaria qué significa esto que se nos se opone a la a, a, a la propuesta capitalista de la de la competencia perfecta y donde tiene que haber un el playing eh, field no que tiene que haber un campo igual para todos aquí Ecuador está diciendo que no que hay que redistribuir de los del sector privado de, de los sectores ricos al sector de la economía popular y solidaria y de los pobres. Y bueno, esto eh, también se, el compromiso con, la, con esta nueva economía se, se evidencia en, en el Plan de Desarrollo Nacional pasado en el 2002 y 2015, en la Ley Orgánica de la Economía Social eh, Popular y Solidaria. Y eh, la, el, el, el, los puntos a destacar del, del, del, del caso de, de Ecuador es... Eh, como había dicho, no da tiempo para mencionar, pero eh, algo en que se destaca es, es que es un ejemplo en cuanto a buenas prácticas en, el, en, el, en términos de la infraestructura institucional para el apoyo, eh, la supervisión, la regulación, eh, la coordinación de políticas hacia esta nueva economía. Eh, aquí destacar solo rapidito que, que la economía popular y solidaria creció más de un 120% eh, del, do, 2017 al, al, do, disculpen, del do, 2012 al 2017, o sea, en el gobierno de Correa. Eh, sobre todo las que más crecieron fueron las asociaciones, y ahí hay que tener eh, claro que como pasó en Venezuela, aunque en una menor medida, muchas de las asociaciones que se crearon porque hubo privilegio para el acceso a compras públicas por estas eh, eh, organizaciones de la economía popular y solidaria. De ellas solo realmente están activas como un 22%, pero así todo eh, a, hubo un crecimiento significativo también de las, de las organizaciones comunitarias, aunque en menor medida. Las cooperativas crecieron solo un 6%, pero son las cooperativas de ahorro y crédito las que tienen una mayor presencia antes del gobierno de Correa, pero también han mantenido su, su, su presencia como una fuente de, de microcrédito importante, de eh, proveer acceso al financiamiento a las personas del, de los sectores más pobres, rurales, a las mujeres, o sea, como realmente una democratización del acceso al crédito. Entonces, en Ecuador, para resumir, 30% de la población eh, son miembros de estas, todas estas organizaciones, sobre todo las cooperativas. El, representan el 50% del, de la fuerza de trabajo y contribuyen, según un estimado del 2015, al 26% del, del Producto Interno Bruto, ¿no? el, el GDP. Entonces la mayoría de la población en Ecuador está de una manera u otra vinculada o beneficiándose de este sector de la economía popular y solidaria. Y aquí tenía unos datos para mostrarles sobre el, la, la contribución que hacen en términos de inclusión económica y de la estabilidad que tienen en relación al, al sector privado, sobre todo financiero. ¿Cuáles son los principales problemas? Eh, o desafíos de, de la economía popular y solidaria en Ecuador. Eh, que el, el, surgieron, como decía, estas nuevas eh, asociaciones, muchas. Eh, se crearon unas pocas eh, cooperativas, pero eh, ha habido eh, realmente limitaciones para la creación de cooperativas, por ejemplo, de trabajadores, de vivienda, de, de seguros. Entonces, el discurso, en, como en muchos procesos, es contradictorio, ¿no? Porque las leyes dicen una cosa, pero después hay regulaciones que se pasan a nivel de ministerio, etcétera, que crean barreras para la creación de estas organizaciones. Otro punto es el, la, la gobernanza de estas organizaciones, ¿no? Son en qué medida realmente practican los principios de la, de la economía del, del buen vivir donde la solidaridad, la igualdad, eh, son eh, principios eh, eh, identitarios, ¿no? la, Ahí ha habido falta de educación, eh, de, de formación de, de las personas que, que integran estas organizaciones eh, algo que se destaca mucho es la falta de integración, como no hay una en, entidades que representen a este sector realmente, solo el sector de ahorro y crédito que ya desde hace tiempo, y, y, y ni siquiera hay una que represente a todo el sector de ahorro y crédito a nivel nacional, entonces están, las, las organizaciones están un poco de, actuando de forma aislada y, y no coordinada. Y otro desafío para terminar con Ecuador es el tema de, de la falta de conexión de estas organizaciones con, con estrategias de desarrollo local y con representantes de intereses eh, de, de, de, las, de las comunidades. Eh, pasando ahora a, a Venezuela. En Venezuela, como saben, en, en 1999 se pasa una constitución que, que se vio como un avance en, en ese momento porque precisamente... Eh, se propone como gol el desarrollo humano, ¿no? el desarrollo de la, de la persona. Y eh, viendo la, el, la, la, la prosperidad eh, de forma colectiva y social la, del, del pueblo, que quizás no es algo eh, nuevo, pero, pero sí lo nuevo es cómo reconoce la importancia de la, de la democracia participativa y, pro, y protagónica para lograr esa, ese desarrollo y esa prosperidad. Entonces, en esta Constitución se, se mencionan las cooperativas, eh, tienen, eh, se les da mucha importancia a las cooperativas y se menciona también la economía social y la economía popular y alternativa. Eh, ahí lo, lo, también lo importante es cómo se habla de las, de las comunidades organizadas y cómo van a, a, a ocupar eh, la gestión pública, pero todavía no se precisa bien cómo sería. Eh, ve, vamos a ver más adelante. Después, en, mil, eh, en, en el 2001, con el Plan de la Nación, se, ahí hay un, un enfoque total en, en las cooperativas. Y vamos a ver que, el, que el, una de las cuestiones que caracteriza el, el proceso venezolano es que, que se pasa de, de, de una a otra forma de organización. ¿no? Al principio fue, se, se potenciaban las cooperativas y sabemos que hubo una explosión eh, de mil cooperativas, menos de mil cooperativas, a más de 400.000, y de esas realmente solo como 4.000 son activas. Eh, siempre digo, sí, hay, se crearon muchas cooperativas eh, falsas, solo para recibir créditos, eh, pero así todo hay un crecimiento de, de más de un 300, eh, o sea, más, como cuatro veces el número de cooperativas, ¿no? Que, Desgraciadamente también se ha, se ha visto un proceso de, de, ¿cómo se dice? de, de, de que la cooperativa eh, está vista, eh, tiene una, una visión negativa ¿no? por todas las cooperativas falsas que, que se crearon promovid, desde las personas y promovidas también por las instituciones públicas como una forma de tercerización. Entonces, lo, lo interesante de Venezuela es que a partir del 2006, cuando Chávez habla del socialismo del siglo XXI y se, y se, y se propone este primer eh, plan socialista, se empiezan a buscar alternativas de, de formas de organización empresarial que respondan realmente a las necesidades de las comunidades. Y es en el, en el 2010, pasando por distintas eh, regulaciones, cuando se habla de las empresas de propiedad social, aunque ya se venía hablando de las empresas comunales, etcétera, pero es con la Ley del Sistema Económico Comunal del 2010 que se habla de las empresas de propiedad social o comunal, indistintamente, directa. ¿Y qué son estas empresas? Son empresas que son eh, eh, establecidas por las comunidades organizadas, ya sea consejos comunales, de los cuales se han creado 45.000 aproximadamente, o eh, comunas, de las cuales supuestamente hay 2 más de 2.300, pero realmente activas eh, hay como unas 500, igual un número importante. Las comunas son aglomeraciones de, de consejos comunales y se supone, según la propuesta de Chávez, que sea la célula fundamental del nuevo Estado, ¿no? del Estado eh, revolucionario que y socialista que sustituirá al eh, Estado burgués. Ahora hay distintas apreciaciones sobre esto y hay, ha habido declaraciones por parte de a todos. Funcionarios del gobierno diciendo que ya ese no es el pro propósito, pero el propósito clave eh, claro de Chávez era que, que las comunas y el estado comunal iba a sustituir al estado actual. ¿no? Y eso es una, algo eh, importante a, a reconocer en, en, en cuanto al, al proceso de transformación, transformación social en Venezuela. Eh, aquí hay que ver todo este proceso, como lo han dicho eh, sibeshi y, y Darío Cellini, como un proceso contradictorio y donde hay dos fuerzas, ¿no? Desde el, el, lo que se llama el poder constituyente, que son las comunidades organizadas, y desde el Estado, donde hay señales contradictorias, como habíamos visto, y, y desgraciadamente cada vez eh, más contradictorias. Para entender un poco este proceso de, de venezolanos hay que, hay que tener en cuenta también lo que ellos llaman el, el, un, el desarrollo endógeno radical, ¿no? que es, tiene que ver un poco con, con el localismo tam, que habíamos hablado, donde son las comunidades, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus recursos y potencialidades, las que van a organizar los, eh, ciclo, los circuitos o ciclos productivos para la satisfacción de sus necesidades. Y en la práctica eh, sabemos que, que, que, que no se ha logrado todo lo que, lo que Chávez se propuso, pero se sabe que hay, eh, de esas 500 eh, comunas que están activas, eh, hay como un 70% que sí fueron organizadas desde abajo por iniciativa de las personas, donde el énfasis es eh, precisamente este, porque las comunas, son una forma de gobierno, pero donde lo político y lo económico no se separan, ¿no? Entonces, eh, es difícil por la, por la ausencia de estadísticas decir cuál es realmente el impacto que está teniendo, pero eh, eh, colegas venezolanos dicen que en estos momentos de crisis en muchas comunidades, si no fuera por estas organizaciones eh, comunitarias, eh, empresariales y, y de otro tipo, no podrían eh, sobrevivir la, la aguda crisis económica que, es, que están viviendo. Camila, eh, Camila. Sí. Tengo que pedirte que vayas redondeando, perdona. Sí, ya, entonces, en Cuba, eh, lo, que, lo que podría decirles de Cuba muy rapidito es que eh, es, un, es un proceso donde, donde ha, ha primado la visión estatista del, del socialismo. Eh, no obstante, a partir del 2000, aunque ha habido eh, distintos niveles y en distintos espacios de participación popular, como muchos deben saber, ¿no? pero eh, es a partir de, de, de este proceso de, de reforma eh, comenzado, o que le llamamos eh, actualización del modelo socialista comenzado eh, por, la génesis es en declaraciones de Fidel desde 2005, pero realmente a partir del 2008 eh, empieza a jugar un rol más importante eh, la, la cooperativa y el municipio como forma de organización. De, de la economía y del Estado. Pero siempre la, la cooperativa como una forma eh, complementaria a, a las empresas estatales y socialistas que se le llaman, que van a continuar eh, eh, eh, o sea, a cargo de las actividades económicas fundamentales. Las cooperativas sobre todo se han promovido como una forma de que las empresas estatales puedan consolidar sus, eh, su, en las actividades fundamentales porque Aquellas actividades que se consideran que no son fundamentales o estratégicas se, se busca eh, transferir al, al sector no estatal, donde las cooperativas eh, son privilegiadas porque son entendidas como una forma de socializ más socializada de la propiedad que la empresa privada. ¿no? Eh, y aquí eh, algo a destacar es que por primera vez en parte de este proceso se identifica a la cooperativa como una forma de organización autónoma. ¿no? que era uno de los problemas que, que han, habían sufrido y que de, todavía sufren las cooperativas en cuanto a, a, a la autonomía, sobre todo de las operaciones económicas, no, la dependencia del, del Estado eh, para las ventas y, y, y la, la compra de insumos, etcétera. Entonces, aquí en Cuba solo eh, decir que bueno, eh, ha habido un crecimiento histórico de cierto tipo de organizaciones, sobre todo cooperativas ag agropecuarias, que, que oh, eh, tienen el, manejan el 70% de la tierra y producen entre el 80 y el 90% de, de, de la, los productos agrícolas. Eh, no, no es lo que se necesita para satisfacer el, el consumo. Pero eh, tienen una presencia importante y se estima aproximadamente un 5 o 6 por ciento del GDP, que es alto para para otros países relativamente, y el 10 de la de la fuerza laboral, quizás no tan alto como en como en otros países. Eh, y estas cooperativas han probado su eficiencia en relación a, a la empresa estatal y, y, y privada que está incipiente y. Eh, en la nueva constitución del 2019 reciente, en todos los documentos que han guiado este proceso de reforma, como los lineamientos, la conceptualización del modelo económico, el plan nacional, se habla de las cooperativas como la segunda forma empresarial más importante después de la empresa estatal socialista. Y eh, ya casi para terminar, en julio de este año, eh, con, como respuesta a la situación creada por la pandemia, eh, fi, eh, finalmente se habla nuevamente de que se va a pasar una ley general de cooperativas que es algo que se estaba esperando desde el 2015. Entonces eh, la, las cooperativas eh, esperamos que finalmente puedan ser creadas por cualquier grupo de personas interesadas en, en hacerlo. Como ya han sido creadas algunas en una ventana de tiempo que hubo del 2013 al 2014 se crearon más de eh, 430 cooperativas. Eh, el 30% de eso por iniciativa propia, otras por transferencia de, de, de empresas estatales. Entonces eh, tenemos esperanza que, que este eh, sector cooperativo siga creciendo en Cuba y pueda contribuir a la satisfacción de las necesidades de las comunidades, porque eso es algo que ha, ha faltado también en Cuba, no tanto con las agropecuarias que han sido el corazón de muchas comunidades eh, agrícolas, pero en el sector urbano falta encadenar las, estas pocas cooperativas que han surgido, unas 400 y tantas, con eh, estrategias de desarrollo local, y es algo que pensamos que se puede avanzar con la ley de municipio también que le da autonomía a los municipios. Entonces, ya como cierre, eh, el, pienso que, que la economía social y solidaria ha contribuido de, de forma decidida a, a la inclusión social en, en todos estos países eh, eh, y, y los aportes, como había dicho, de Ecuador son sobre todo en, en par la parte legal institucional, en Venezuela el énfasis en la democracia participativa y protagónica y eh, el localismo. Y en Cuba quizás lo que podríamos aportar nosotros es la importancia de la cultura e e igualitaria y, solid y solidaria para el desarrollo de estas organizaciones y lo que se ha hecho para que realmente las cooperativas no exploten trabajo asalariado, asalariado de forma permanente. Son todos en todos casos procesos contradictorios donde en Ecuador se puede... Hay, se podría preguntar si realmente ha servido para cambiar el sistema capitalista o ha sido funcional. Eh, pienso que se podría avanzar mucho más. En Venezuela ha sido bastante contradictorio e inconsistente la promoción del Estado y de hecho recientemente eh, es, se atenta contra muchas de estas organizaciones. Y en Cuba eh, seguimos un poco, eh, ¿cómo se dice? Hostage. Eh, del, del, del estado, ¿no? Eh, pero tenemos esperanza que con, la, con los cambios eh, que se están dando finalmente puede haber un crecimiento de este sector de la economía y por ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias Camila. Eh, tenemos algunas algunas preguntas, eh, pero antes queríamos este Uh, también avisar que pueden los panelistas pueden conectarse y eh, prenden la cámara me avisan y, y pueden intervenir y preguntar yo tenía para para leer y para compartir algunas preguntas la, hay una para para Camila, que sobre que le pregunta si en Ecuador y Venezuela no participan eh, en los movimientos de cobratistas de ahorro y crédito a nivel regional e internacional, como Colac y, y Woku, eh, de Michael Goodman. También eh, hay una pregunta que ya la respondió James, que era para ambos, que, que es sobre la, la Monetary Theory, y si, y si hay algo para, para, para aprender de una política socialista en esos programas de, de, de, de trabajos garantidos, basados en, en, dicha, en dicho enfoque teórico, este, así que se la hacemos extensiva a Camila para después, y yo había dicho que sería interesante que también la respondiera Mike, ya que tenía este, varias reflexiones sobre las, las, las finanzas, y, y tenía ganas de hacer una pregunta, que me inspiró un poco Camila a Mike, me pareció que las intervenciones eran muy distintas y muy complementarias, entonces como James respondió una, capaz que yo, de atrevido le sugiero empezar por Mike y continuar por Camila, eh, que tenía que ver con, además de, la, que, de hacer la extensiva la primera, preguntarle también si, si esa idea de, de cómo Estados Unidos, si yo le entendí bien en su presentación, al tener cierta autonomía eh, para ejercer política monetaria o financiera, eh, podría digamos desarrollar políticas más justas, tanto o que también dialoga, por ejemplo, con un caso como el ecuatoriano, que vemos que tiene, hace un cambio constituyente muy importante, que genera, como contaba bien Camila, un movimiento cooperativista fuerte, con cambios constitucionales que, que implican el cuidado del medio ambiente, otorgarle derechos a la naturaleza, pero que se ve muy limitado en el desarrollo de, de la política, por ejemplo, financiera, porque es, es una economía totalmente dolarizada, eh, y, y por tanto muy dependiente de, de ese punto de vista porque carece, por ejemplo, de otras cosas de política monetaria. Entonces, cómo, cómo podemos ¿cuál sería ahí la, la contribución que podría tener eh, o, o, o para qué lado van tus reflexiones en ese sentido? Arrancamos con Mike y después este, le damos la palabra a Camila y a James. Sí, es un punto muy importante. Es un punto importante, Pablo. Primero y ante todo, es importante decir que la hegemonía del dólar fue creada para establecer una dominancia de por parte de Estados Unidos, es decir, para establecer una ventaja competitiva de Estados Unidos ante el mercado global. Fue utilizada, diseñada precisamente para crear relaciones de subordinación y dependencia, eh, las cuales mencionas ahora y sigue funcionando así. Mi punto es que eh, hay una cierta autonomía que se le da a Estados Unidos y nos podríamos imaginar eh, bajo una utopía o circunstancias radicalmente diferentes que Estados Unidos establece su política monetaria en diálogo internacional. Es decir, con países eh, del sur global para que no sea eh, para su propio beneficio de Estados Unidos, sino para el beneficio colectivo. Eh, claro, es un pensamiento utópico. Quería también mencionar una perspectiva diferente. Estaba interesado en lo que comentó Camila y James, en particular una tensión entre James y Camila. James decía que era importante descentralizar las economías y eh, alejarse de soluciones de Estado. Y la presentación de Camila era una... Eh, unas economías solidarias, pero donde el Estado apoya esas políticas. Eh, las políticas de James es de Estados Unidos y Reino Unido, donde no se encuentra tanto apoyo del Estado. Entonces no veo eh, tanto apoyo para el poder de los trabajadores descentralizado, donde hay un monopolio del capital eh, arraigado en las decisiones que distribuyen recursos y también políticamente. Es decir, el Estado del Reino Unido está controlado por intereses empresarios, corporativos. Eh, la presentación de Camila nos decía que necesitas cierto poder del Estado descentralizado para poder financiar estas políticas económicas descentralizadas y locales. Necesitas fondos para realizar esos proyectos. Y eh, el poder bancario por medio de bancos y centrales y que se distribuye a firmas privadas, por supuesto que no cumplen ese objetivo. Sobre decir, entonces necesitamos un poder popular para poder llegar al punto de tener un Estado que apoya esos proyectos descentralizados. Quería mencionar ese punto. Quizás lo que yo puedo... Tenemos una una pregunta de creo que Hillary quería hacer una pregunta la, la dejamos intervenir okay. y después pueden hablar James y Camila si quieren Okay, so my question is very much related to Mike and it's also eh, tengo una pregunta relacionada a Mike y eh, le dirijo la palabra también a Camila y Pablo me gustaron mucho sus intervenciones y Creo que la respuesta de Camila de alguna forma eh, provee soluciones para las preguntas de Mike en la construcción de poderes descentralizados. Mi pregunta es que hubieron elementos de descentralización, es decir, un compartimiento de eh, decisiones, no tanto del mercado, pero decisiones políticas. Era un compartimiento del poder en el sector público, eh, cooperativas y otras formas de organización popular, pero hubo, o sea, ¿qué podemos concluir sobre el Estado desde esas experiencias? O sea, había una separación, una cierta separación entre economía y política. Y creo que Camila se refirió a ese punto. ¿Qué crees, James, sobre...? Bueno, no, no le estoy echando la culpa a nadie. Perdón, se cortó un poco. ¿Cómo podemos apoyar un poder descentralizado que va más allá de las finanzas y que más bien alimenta una, una relación de fondos eh, desde el Estado, pero que aporta a la creación de poder popular desde abajo? Si querés, Camila, eh, que te habían aludido en la pregunta anterior, podés este, responder y después le damos la palabra a James. Para cambiar el orden simplemente. Era para James, pero también para Camila. La pregunta es cómo los estados han apoyado estas economías solidarias realmente para apoyarlas y no dominarlas. La, la, la pregunta in, in anterior era sobre en qué participación tienen, por ejemplo, la, las cooperativas de, de, de Ecuador de, de ahorro y crédito en los organismos de, de integración y entiendo que, por lo menos en, en las cooperativas de, de las Américas, que es como la más mainstream, más, eh, es, a, participan de forma aislada dos cooperativas de ahorro y crédito, pero entiendo que, que eh, también hay participación en otros eh, espacios. El problema fundamental es que el propio eh, movimiento cooperativo de ahorro y crédito ecuatoriano no está articulado. Tienen como nueve federaciones. Eh, y ese es un problema... Que, que hay en, en, en muchos países. no. Eh, poco a poco se está superando, pero todavía hay mucho que avanzar en, en Ecuador. Y en Cuba, desgraciadamente, eh, hasta una de las cuestiones que no pude mencionar es que, que finalmente, se está hablando de cooperativas de, de segundo grado. En Cuba, el Estado no ha permitido esa articulación del propio eh, movimiento cooperativo pero esperamos que con la, con la ley eh, esto se, se resuelva. Eh, para un poco aportar una idea relacionada es el hecho de que para que el sector de la economía solidaria, como preferimos llamarle en Latinoamérica, se realmente pueda consolidar y se puedan crear estos circuitos eh, solidarios, es muy importante la articulación entre el sector financiero y el, el sector productivo, que se le llama. Y esta es muy poca, es, es algo que, que es uno de los grandes desafíos. Y, y yo diría las tareas más urgentes para estas organizaciones, porque sabemos, como por lo que ha dicho Mike, la importancia del de capital, ¿no? y que ese capital realmente sea puesto en las manos del sector productivo y para la satisfacción de las necesidades eh, locales ¿no? de las personas. Entonces, yo lo, eh, sobre el rol del Estado puedo hablar después, quizás después de James, para no mon monopolizar. Ok. Um, okay. Oh, right. ¿Está funcionando? Sí, para responderle a la pregunta de Hillary, ella pregunta cuál es la relación creativa entre entre el Estado y la descentralización popular. En el contexto británico hay muy poca propiedad cooperativa. No, ha, pero últimamente ha crecido bastante, aunque sigue siendo eh, muy pocas firmas o empresas. Son unas pocas cientos de eh, cooperativas. Entonces, creo que es buena idea, eh, es decir, generar una distribución de eh, propiedad o control democrático eh, cooperativo que eh, rete el control del capital tradicional. Y con frecuencia lo hablamos, por ejemplo, retando a las políticas de Margaret Thatcher con respecto a las políticas de vivienda. Había un bien común, vivienda, la vivienda social, que fue vendida a las eh, personas que vivían en esas casas. Fue una transferencia de bienes del Estado, públicos, sociales a propiedad privada. Y Marx Lawrence y muchos otros eh, hablan de un fondo de propiedad colectiva. Hablan de unas versiones de las políticas de Suecia. Las grandes empresas en Suecia cada vez, eh, con cada año, poco a poco, le transfieren los el, el, porcentajes de la propiedad a los trabajadores de las empresas y eso lo hacen para cambiar la economía política y la propiedad y repito cada año lo cambian un poquito para ir avanzando hacia mayor control popular porque las personas tienen estas propiedades eh, la economía política está bien arraigada, o sea, no se puede quitar eh, fácilmente. En el 2019, hay, bueno, vemos una versión muy centrada en el Estado. Eh, hay un, impu un énfasis en los impuestos, ¿no? Creo que fue presentado en las elecciones de 2019 como un incremento en los impuestos para la élite. Era un movimiento, en vez de haber sido un momento de descentralización radical y redistribución radical, en cambio se volvió un momento de política burocrática sobre impuestos. Eh, eh, quizás ahí puedo aportar rapidito que... Que el, eh, para, para mí el, el rol del Estado es, es, es fundamental, ¿no? O sea, eh, sí, es como contrario a, a, a la propuesta de Holloway, ¿no? O sea, si, si el Estado va a estar ahí, el mercado va a estar ahí, no podemos ignorar eh, su in, gran impacto en cómo se organiza la sociedad y, y la economía. Si ese Estado y ese mercado no cambian, no van a poder expandirse las formas de economía solidaria o la, la, la apropiación de, de los medios de producción por los trabajadores o cualquier objetivo que nos, proponga, nos propongamos transformador. El asunto es cómo lograr que ese estado realmente se transforme y cómo lograr que el mercado realmente pase de estar guiado por, por la competencia y la profesión maximización de las ganancias hacia otros eh, objetivos. ¿no? Y ahí hay experiencias importantes a nivel local. El gran reto es cómo lograr eso en una dimensión mayor. No, no, no creo que haya espacio o tiempo para hablar sobre eso ahora. Tenemos un ratito más, sí. Capaz que para aprovechar, ya que hablaron James y Camila sobre cómo miraban el Estado, pedirle a Mike su opinión al respecto. Eh, y capaz que esto es casi que por un interés personal, pero no. Yo capaz que sospecho que Daniel me pidió que, que viniera a, a, a operar como facilitador por eso. Eh, una cosa que en Uruguay es muy importante son las empresas públicas, como un agente, una forma del Estado, que, que no apareció tanto en el, en el debate, que es, que es llamativo. Ya cuando pensamos en el Estado pensamos mucho más en, en empresas públicas que en, que en impuestos o, o gastos públicos, pero era una cosa. Pero bueno, dejando la reflexión de lado, era preguntarle a Mike su opinión para para que podríamos redondear también las tres intervenciones. Sí, me gustaría, bueno, ante todo decir que esta es una discusión fascinante con preguntas complicadas. Volviendo al tema, eh, a los puntos de James y Camila sobre eh, la relación entre el estado y estas iniciativas locales, yo suelo pensarlo, eh, a ver, viendo la, los debates sobre la democratización del de sector financiero, cómo democratizamos estas inversiones y hay diferentes tipos de hacer esto. En Estados Unidos, eh, hay una forma popular en Wall Street que se llama ESG, es Gobernancia Ambiental Social y es un movimiento que intenta convencer a los dueños de portafolios que deberían estar eh, invirtiendo en eh, Tesla y en empresas ambientales o, o bueno, lo que sea. No estamos hablando de esto aquí. Eh, también tenemos, yo lo llamaría una forma suplementaria de la democratización del sector financiero y James habla un poco sobre esto. Hay iniciativas que complementan eh, especialmente los vacíos que deja el sistema. Eh, claro, o sea necesitamos controlar eh, las, las empresas, pero hay unos huecos que podemos llenar y que poco a poco, gradualmente, bueno, llegamos al socialismo. O sea, eh, es como una manera de, de avanzar. Pero creo que, a ver, volviendo a mi punto original, la distribución del financiamiento es muy centralizada. Es muy centralizada. Creo que habrá posiblemente un momento eh, que lanzará a la acción eh, una, una decisión capital que dirá, bueno, no queremos estar en un modelo que nos intente democratizar. Es posible que se rebelen. Por eso necesitamos tanto una, una metodología que avance eh, rápidamente, pero que a la vez mantenga cierto control gradual. Eh, necesitamos bancos centrales que apoyen este, esta metodología más gradual. No creo que el gradualismo funcione para transformar una sociedad. Eh, creo que, bueno, en Suiza, en Suecia, por lo menos eh, no hemos logrado el socialismo. Pero creo que nos ayuda a, bueno, la pregunta más bien es cómo podemos controlar eh, las decisiones de, eh, de la distribución para cada vez más tener poder transformativo. También quiero saber mucho más sobre los programas en Uruguay. Bueno, me avisan que tenemos todavía 15 minutos así que yo no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, simplemente prende la cámara o, o escribe, y podemos intentar circular, Si no, darle la oportunidad, de, digamos, respetando el orden de las intervenciones originalmente, de que hagan una, una pequeña, no sé, que, que sigamos conversando sobre esto, y me den dos minutitos a mí, simplemente para cerrar y presentar la, lo de mañana. James estaba haciendo así y así, o sea que yo supongo que, que tiene ganas también de, de, de, de conversar. James, le damos la palabra. Yo también tengo una pregunta, pero no más funciona la cámara. Daniel, a ver, hacer la pregunta y después le damos la palabra a James. Sí, eh, voy a hacer la pregunta en español. La pregunta era precisamente para James, porque no me quedó muy claro lo que dijo James al principio, que uno de los errores de la campaña de Corbyn era haber sido demasiado estatista. Y lo digo desde afuera del Reino Unido, porque quienes estábamos siguiendo el programa laborista para las elecciones, estábamos muy entusiasmados con la nueva elaboración teórica, la nueva formulación conceptual que estaba haciendo el Partido Laborista en relación al, al Estado y en particular en relación a lo, que, a lo que mencionaba Pablo del rol de las empresas públicas. Entonces quisiera que clarificara un poco en qué fue en qué sentido el programa pudo haber sido demasiado estatista. Digo esto porque coincido con Camila, que el problema no es tener más o menos Estado, sino qué tipo de Estado queremos. ¿Debería responder? ok es una excelente pregunta. Y creo que, a ver, en dos sentidos fue demasiada centrada en el Estado. Creo que tuvimos una nueva concepción del Estado, eh, pero creo que parte del problema es que no tuvimos esa nueva concepción. Es decir, fuimos un poco ingenuos ante el Estado existente británico. Es decir, no hubo un programa para reconstruir el Estado. Hablamos de la expansión, de la distribución, pero no construimos eh, la capacidad de realizar esto. No hubo un plan para introducir representación proporcional. Hubieron reformas eh, básicas, sociales, que, que no asumimos. Y creo que eso fue un problema de eh, la izquierda británico. Hablamos de la importancia de un Estado fuerte y, bueno, eh, imponemos el socialismo y ya llegamos. Pero, bueno, evidentemente eh, necesitábamos una fórmula diferente. Diré que esta es como mi conclusión. Sí, o sea, no creo que si hubiéramos hecho un cambio pequeño o otro cambio, ya hubiéramos llegado al socialismo. Hubiera sido imposible, ¿no? O sea, no se trata de crear una lista de qué haga el Estado. O sea, nacionalizar electricidad, agua, gas. Y cuando ya hemos nacionalizado estos sectores, haremos regionales, elecciones regionales, y vamos a hacer un listazo de cosas que bueno, nunca hemos hecho, nunca hemos ni hemos llegado cerca a hacer un porcentaje de esa lista. La crisis de la pandemia ha demostrado que no tenemos la capacidad de eh, materializar estos cambios. Es decir, cuando hablamos de estas listas, eh, realmente no somos, no nos creen mucho. Eh, los votantes no nos creen y tenemos problemas concretos para la implementación. Decimos que haremos algo que, francamente, el Estado no tiene la capacidad para hacer. Entonces, si tenemos un programa, tiene que incluir una reconstrucción, reformulación del mismo estado. Algo como lo que hizo Escocia o Gales. Eh, eso es eso es parte ¿no? que el programa debe incluir esos esas eh, metas y sobre las finanzas. Esto está ocurriendo en todas partes. Hay una concepción que si hay un estado central, eh, el, el, desde el 2018, eh, hay, un, hay una fusión entre el Estado y la financiación. Y bueno, eso puede ser, por ejemplo, eh, la, los regulatorios del sistema bancario. Eh, y bueno, estos llegan a la vez, ¿no? Se combinan. Cada vez hay más expansión eh, de esa fusión, de esa característica. Y lo que yo sugiero es que debemos lograr que el Estado, ah, que cuando digamos que el Estado haga algo al respecto de esa fusión, no es suficiente. Y voy a terminar en este punto. Mi miedo es que si llegamos al poder, no es qué hará el capital privado. Bueno, es líquido, es internacional, es móvil. Eso no es un riesgo tan palpable. Es menos riesgo. Lo que me preocupa realmente es si la Reserva Federal decide apoyar los bancos, que los bancos británicos centrales utilicen o apoyen el dólar o algo así. Eso es un ataque directo a eh, que realmente si nos llevaría a una crisis. Es, se llaman swap lines. Eh, cuando los bancos británicos se les acabaron los dólares, el banco de reserva dijo no tenemos dólares y hay una crisis financiera. Esa es una relación de Estado con banco central, no de eh, capital privado con el Estado. Entonces tenemos que pensar de estas dinámicas aún más. Es importante. Mike, tres minutos. Sí, voy a ser muy breve. Este panel ha sido supremamente útil y iluminador. He tomado muchas notas, eh, no solo en este panel, sino en toda la conferencia. A ver, voy a concluir con estos puntos. Mi reflexión sobre la conferencia en general es que estamos identificando dilemas, problemas para el socialismo democrático. Quizás eh, se manifiesten en diferentes formas en diferentes países, pero bueno, hay eh, dilemas o problemas institucionales, por ejemplo, en Estados Unidos hay unos distritos plurales que eh, dificulta que los, los partidos terceros ganen o independientes ganen. Hay problemas con el sistema electoral. También hay problemas organizativos. Hay partidos que tienen una política de clase, de clase pero que se cooptan o que quedan diluidos en su política. Eh, y esto es lo que ahorita mencionábamos del de cambio entre 2017 y 19 del de Partido Laborista. Pete y James habló que, bueno, hay el reto, por supuesto, de, ser, de llegar al poder y que, bueno, te tienen que elegir, te tienen que votar. ¿Y con qué, qué base te va a votar? No todos quieren un sistema financiero nacionalizado, entonces quieres, necesitas convencer y, y crear conciencia de estas políticas. Lo que quiero decir es que hay un dilema, un reto para el socialismo democrático y es el poder estructural del capital. Yo argumentaría que en este momento histórico, el capital financiero está muy fuerte, especialmente en Estados Unidos. James quizás diga comentarios sobre el Reino Unido, pero bueno, por lo menos en Estados Unidos ese es el caso. Entonces, bueno, creo que dejo mi contribución ahí, pero hay... hay Muchos retos que tenemos. Gracias. Eh, eh, quizás lo que puedo aportar yo desde la experiencia, o nosotros, porque desde la experiencia de Latinoamérica es la, el rol que han jugado las eh, constituyentes en todos estos eh, tres procesos y en otros procesos analizados, ¿no? Eh, la, Asamblea Constituyente en Venezuela, que dio lugar a, la, a una nueva constitución bastante avanzada, eh, la constituyente en Ecuador y en Cuba no fue un proceso constituyente eh, en el mismo sentido que se eligieron eh, una nueva Asamblea Constituyente, pero hubo un proceso de participación popular eh, amplio y profundo en la identificación de los problemas, en la propuesta de soluciones, en la revisión de la propuesta constitucional. Entonces, fue quizás otro tipo de, de constituyente y pienso que es esta participación popular eh, lo que dio, lo que le, le da, en el caso de, de Cuba y de Venezuela, el apoyo a los procesos de cambio, cuando las personas se sienten que son partícipes de lo que está pasando. Y otro punto, cuando los procesos de cambio están respondiendo a necesidades de las mayorías, ¿no? Porque el, en Venezuela, en Cuba, eh, en Ecuador no, no conozco el proceso tan profundamente, todo el, el, el proceso político, pero la respuesta al capital eh, parte de cuando, el, cuando queda claro que no hay otra vía, que para poder eh, satisfacer cierta necesidad hay que ocupar el espacio del capital. ¿no? Uno no puede... Los procesos re, estos revolucionarios que han sido exitosos no han llegado y lo han querido cambiar todo desde un principio. Ha sido siempre en respuesta a la negativa de las élites, del capital internacional, a ceder un cierto espacio para la satisfacción de las necesidades de las mayorías. Y pienso que cuando las mayorías entienden esto es que hay un apoyo a los procesos de cambio radical, porque queda claro que si no hay un cambio radical no se pueden lograr ni las más mínimas conquistas para mejorar las condiciones de vida de, de las mayorías. Algo tan sencillo como eso, no tiene una ideología tan grande detrás. ¿no? Ahora sí estamos cerrando la, la octava sesión. Eh... Corresponde agradecer a, a los tres panelistas, a James, a Mike y a Camila. La verdad que también a la, a la organización y en lo personal, la oportunidad de haber este, podido estar como facilitador y, y también de poder escuchar. Aprendo mucho. Eh, así que un, un enorme agradecimiento. Así que nada, nos vemos mañana y, y hasta pronto.